Sistema centro de control. El centro de control está compuesto por tres módulos, los cuales permiten la configuración de las áreas de un edificio y la distribución de supervisión a través de usuarios. El módulo de grupos permite la configuración de la arquitectura de un edificio de manera virtual y la asignación de interruptores y medidores de consumo energético en las distintas áreas del mismo. Para este proyecto se configuraron dispositivos inteligentes dentro de las aulas del laboratorio H400 de la ESPE. Como podemos ver, respetando la arquitectura del edificio, nos trasladamos a ese laboratorio. Tomando como ejemplo el aula H401, podemos visualizar que tiene asignado un interruptor del tipo foco doble. Y en la columna de acción podemos prenderlo o apagarlo. Además, esta aula también posee asignado un medidor de consumo energético. Aquí se muestran los datos de consumo en tiempo real y además también se puede consultar el consumo en un rango de fechas. Mostrando el total de consumo en dicho rango de fechas, un gráfico para apreciar el cambio entre cada día y el consumo por cada uno de los días de las fechas seleccionadas. En el módulo de roles, se pueden configurar los interruptores de cada, que cada rol tendrá asignado. Tomando como ejemplo el rol encargado general, vemos en su configuración que tiene como descripción que el presente usuario tendrá acceso a todos los focos disponibles en el edificio. Este rol, por lo tanto, tiene asignado todos los interruptores registrados en el sistema. Por otro lado, tenemos otro rol que es el encargado del aula H405 y podemos visualizar en su configuración que... Tiene asignado únicamente el foco de la aula H405. En el módulo de usuarios podemos crear el personal que tendrá acceso a la aplicación móvil. Como podemos ver, para la creación de un usuario se solicita las credenciales del usuario y los datos personales. Actualmente poseemos dos usuarios generados. El usuario Yes que pertenece a la señorita Jessica Pinta. Y si revisamos su configuración, podemos ver que ella tiene asignado dos roles para supervisar el aula H405 y H407. En cambio, el usuario supervisor que pertenece al señor Jonathan Espinosa tiene en su configuración asignado el rol de encargado general, que como vimos anteriormente, este rol posee acceso a todos los interruptores registrados en el sistema.